Hola, ah, me vestí de payaso. ¿no me dijiste que me vestí de payaso. ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? No, espera, espera, espera, espera, ¡QUÉDATE QUIETO, RABITO! Y hola, ¿qué tal, rrr, renitas del canal? Aquí Kaplin en no para ustedes. Hoy estamos en un nuevo escondite de Minecraft. ¡Sí! Y está hola. ahí... Sí, había dicho, no había dicho al éxito todavía y hoy me acompaña Alexi hola Alexi cómo estás hola ese público hola uh, uh, estamos uh, uh. con Dani hola hola público mira mira mira mi cola y nada no, me acompañan estas dos personas bueno vamos a jugar no, pues, qué pasó patrón? y yo y bueno, yo eh? quién eres tú bueno estamos con Rabito también Hola. Es que amigo, no mames. play, que play. ¿Qué? Play? ¿Qué? ¿Qué, es? ¿Qué es? ¿Te, has, te apestan las patas? Lávatelas, güey. Ay, las... <risa> Perdón, perdón, es que no me da niente. Ni ¡Qué! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh. Eh, que nos ven ranas. Y bueno! ranitas, esta vez nos vamos a esconder de Pennywise, el payaso Dos ¡Ah! ¡Pennywise! sí ¿Y por qué gritan así? ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién es? Porque se supone que Pennywise es aterrador, así que hay que no, gritar ¿Qué, ¿Qué dice? Que él es mi amigo Que ¡Ah! él es mi amigo él me aglomito. ¿A ti te gustan los... ...Pennywise? eh ¡Rabito! ¡Qué <risa> <risa> <risa> Bueno, ya vamos a hacer la fila para... A ver, a ver qué lana nos tocan, ¿ok? La roja me la fila! ¿Qué? La roja es Pennywise, la verde es yo. Capley, bonito. Guapo. No, Pennywise, Pennywise, no. <ríe> deja. Deja. deja. Yo soy muy bello, deja. Bueno, fuiste primero. La belleza es justa. ¡Verde! El último es Pennywise, que es mala suerte del no, último. No, no. Okay. Oye. Dale, dale, dale. No. ¡No! ¡Sos trampas! Eh, ¡¿De qué Vale, a Dani le toca hacer no. Pennywise por primera vez. Bueno, por primera vez sí. ¡Tengan cuidado, chicos! Bueno, eh, vamos a escoger aquí palitos, porciones para tirarle aquí, para darle pistas. Eh, estos chuletones que van a ser la Okay. Ok. Ok. Vale. Eh, ¿Qué se hizo Dani? ¿Y Dani? ¡Pate, bate! ¡Corte, corte, corte! Oh. Vamos chicos, vamos a escondernos. ¿Qué? Ya ok, está, okay, ya, okay. Se está, ya se está listando. Yo, no. vale, yo vale. tengo un fierro, pero madre mía, si sí me encuentro. Amigo. No. Ah, ya está, ya está. Un, dos, Cuatro Pennywise ya puede venir. Oye. Oh, Cinco, ay voy. Pero sí, yo que soy Pennywise, que no viene. tenía la voz. Se viene, Se viene, se viene. Cierra, cierra. Okay, okay. Eh, a ver, a Hola ver. chicos, ¿dónde están? Estamos en tu corazón. Pennywise, ¿quieres un paracetamol? Sí, <risa> <risa> <risa> muy bien <la> voz. <risa> <risa> <risa> no, no, no, no, espérate, espérate, buena Pennywise, Pennywise. <risa> te puedo hacer un trato, te puedo hacer un trato Pennywise. ¡Déjalo ¿Qué? quieto! ¿Qué? ¡Déjalo ¿Qué? en paz! ¿Qué? ¿Qué? Déjame, ¿Qué? Déjame, ¿Qué? Déjame, ¿Qué? déjame en paz! ¡Toma la rama, <risa> no, no a mí! Tú, ya me voy. ¿Qué, ¿Qué le pasa a la voz de Ay, por qué buscando así? A ver, hija, hija. No los perdí. Oh, sí. Con esa voz, ¿cómo me no vas a atrapar a cuatro niños? ¡Ey! ¡Tu blanco feo! <risa> ¡Ey, no! ¡Estás <risa> ahí! <risa> ¡Corre, Rabito! Corre. Verde. ¡Eso es por blanco, tío! ¡Corre, rabo! ¡Corre! Bueno, ya, ya lo matan. Sí. Sí. Te estoy viendo, Rabito, si sí, no me..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 ¡Ey! ¡No, ¡No! me! Sigue el, el flaco, el de no sé, el que no le han comido. ¡Oye! <ríe> ¡Corre, corre! ¡Corre, cabrón! te no, no lo veo, no lo veo. No lo vi, no lo vi. ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo no lo no no lo me no bueno, según una ronda. Eh, fila, ¿quién, ¿quién va de primero hoy? Como siempre. ¡Ya! Yeah, eh, ¡Eh, Dani! ¡Pásame la lana! que era mía! Bueno, cerísimo, cerísimo. No, verde verísimo. Oh, sí. ¡Verde! ¡Verde! Bueno, Dani, tú ya no, tú ya no. Alexi. Eh, eh. Alexi. <ríe> Alexi. Alexi. ¡Verde! Uy, Alexi, te toca hijo te toca mi hijo. Te toca. Eh. eh ¿Seguro es que no hay otra opción? No, no, no. Seguro. No, no hay América. otra opción. A ver claro. dale de nuevo al botón Un palo <risa> No sé. Lo hizo El dios de minecraft sí. Ok, ok, vamos a, vamos a coger las coditas Mira tiene la lana roja Sí, claro, ajajaja Ah claro. sí, le toca a él Sí, sí, sí, claro Pues ponemos esto, otra de mis que lo dejé por aquí Y a correr, chicos en serio, me van a hacer creerme el Pennywise. Si sí, eres Pennywise, ¡corren! Sí. Bueno, pues me van a sufrir bien fuerte. Uno, okay, okay, okay, okay. dos, okay. tres. Ya no me podré mirar otra vez al espejo, me doy oh. miedo a mí mismo. Dani, oh, oh, ¿dónde me vas a llevar? <risa> Tengo miedo. <risa> ok, ok, voy, voy. Oh, ¿Y esto? ¿Cómo pasó? Oh, algo secreto aquí, güey. ¿Eh, algo secreto, para nada. Estoy listo, chicos. Para nada. ¡Ey, qué miedo! ¿sí? El a ver Pennywise. Sí, pero por pero... lo menos ponte el, el uniforme de Pennywise. ¿sí? Pero miedo? ni yo estoy vestido de Pennywise. Ah, eras tú real. Ah, sí. es que está bien feo y entonces da miedo. Que no, que eras disfraces. Eh, no eh, ¿dónde me escondo? <risa> Ahora sí me hiciste cabrear. ¿Dónde estás? En tu corazón tan, tan, tan, tan, tan, tan. No te veo, no te, ¿estoy ciego soy yo que no te veo? <risa> oh, mira pastel, no, olvídense, ya no voy a buscar a nadie, estoy aquí comiendo pastel Ok, para nada, te estoy viendo, amigo Deja de ¿Qué? comer pastel y búscame oh, chicos, No, déjame con mi pastel Ahí está, toma <risa> ¿Qué? <risa> toma Uy, qué miedo Ah, es es el Pennywise con la voz rota Por acá anda rabito, Oye, espera ¿Cómo es que suenan partículas por aquí? ¿Qué? <ríe> espera, espera, espera Dani, Dani, Dani, párate en la placa, párate en la placa Aquí hay algo extraño ¡Ey! ¡Yo me voy! <ríe> ¡Adiós! ¡Adiós, dejen! ¡No, qué miedo! ¡La potilla Pennywise me sigue! ¡Corre! ¡Corre, Kerstli, corre! Corre, corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Aquí está! Oh, sí. ¡Ajá! Me está pegando, ¡Estoy muy gordo! ¡Estoy muy gordo! Estoy en una rana muy saltarina. Tú también flotarás. Ven para acá. No no no, yo no quiero flotar. Ay, qué. para el rabito? ¿Qué? convirtió en una rata? Qué tramposo. Ay, amigo. Rabito, ¿te en una rata? No, y me mata. puede? Ahora me coloco. ¿Quién es? Pennywise. ¿Cuál era? Este. Hero Sí, le puse Hero a la skin de. Bueno sea lo que sea, va a flotar. Uy, sí, vamos a hacer flotar a Rabito. Vale, Oye, vale. Alexis, tu payasado está acabado <risa> Atasale, no, dale, no, dale, pégale, pégale. pégale. <risa> Creo que la tuya también. <risa> corre, Corre, ¡No! Corre, corre. no. ¡Ay, muerto! ¡Ya, ya murió! Uh, uh, ¡Ganamos! Bueno, eh, ganamos. Uh, eh, Rabito, dale, dale, dale, dale. Ahora sí te toca contar. Vamos a escondernos. <tose> vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, a ver. Cerremos la puerta ¿Uno? porque. No, Un uno. penis guay. Dos penis guay. Dos penis guay Dos penis guay, Siete este penis guay. Un tú, penis guay. Un penis guay. ¡Listo! Atrás tuyo la... Ah, ah. Mmm, mmm, que vas para allá, está! vas para allá, que vas para allá, ¡Toma! ¡Toma! para allá, que pedo! que vas para allá, no, Vengan pa'ca, Vengan pa'ca vale, Pero teníamos un trato. Eh, ¡no! Hola, Alex, ¡No! Hola, tienes el palo encantado. es que es que lo conseguí, CORRE Corre. no! me dio no, no miedo, me dio miedo. no avisa. Okay, no, Corre. Tú quítate. ¡Tú quítate! Muérete No, no, no corre, Verás corri, el corre. nuevo universo Corre, corre, corre, corre. Salte Verás el nuevo universo Corre, corre Aléjate, mi Satanás Aléjate. Uy, ¿Qué hace? ¿Qué hace? un ¡Jarrabe! ¡Jarrabe! ¿Qué hace un ¡Oh! aquí? ¿Qué, miras? ¿Te, gusta ¿Qué ¿Te gusta mi, ¿Mi cosplay de que play? Al agua pars. al agua bars ¡Déjenme! ¡Déjenme insultarme! porque está vestido de, de payaso diabólico? Oye, ¿tú le tienes a este verde? Ok, ranitas, ya ven Estos es un, eh, son unos buenos amigos, eh, ¿Eh? Por eso... Ah, lo, ¡Hola Pennywise! Por eso los odio hola, Pennywise! Nunca tengan amigos, porque... Nunca tengan No sabía amigos. que te podías clonar <risa> nunca tengan amigos, manita. nunca tengan amigos porque te pueden hacer llorar, como en ese preciso momento, tengo miedo. Te huelen a huevo los pies. ¿Qué se hubo? ¡Dejen de insultarme! ¡Dejen de decir mebo! ¡Dejen de decir cosas! Y bueno ranita, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No te dejar tu comentario, tu like, compartirlo, suscribirte. Eh, no estarán en eh, Ellos no estarán en la descripción porque no sé quiénes son ellos. Así que bueno. ¡Ay, play ¡Desaparición! ¿Quieres ver mi tenis guay? Este tenis marca a día. Bueno, ranita, nos vemos en el próximo video. Adiós. Mi coco, mi coco, mi coco. Mi coco. Let go, let me go, let me go go, go, go, up, go, go.